Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios. Bienvenidos a Tech Holders, soy Alex Hidalgo y ya estamos de vuelta de, de la Navidad, se acabó, empezamos nueva temporada, también inauguramos aquí eh, la localización a grabar en, en Torre Picasso y, y teníamos ya ganas de retomar eh, el podcast para poder seguir hablando ¿no? de nuestras tertulias sobre innovación. Y, y como no, empezamos el, el primer episodio ¿no? hace un año pues hablando de inteligencia artificial y, y hoy queríamos repetir, pero queríamos como siempre ir un punto más allá. Y hoy vamos a hablar sobre toda la parte de investigación, ¿vale? más de research, sobre la inteligencia artificial, en dónde estamos, hacia dónde vamos, y sobre todo sobre cuestiones, por ejemplo, mucho más delicadas, como por ejemplo, pues si el uso no de, de la inteligencia artificial está suponiendo, ¿no? un uso desmedido en muchos casos de, de, de los recursos, ¿no? Por ejemplo, de, de la energía, para lo que después vienen a solucionar. Entonces, para. para tratar este tema, ¿no? E ir conociendo un poquito más. Vamos a, a tra hemos traído a alguien especialista. Como es Francisco Hernández, que es el Chief Operation Officer en Substrate, que es una empresa especializada en inteligencia artificial en el campo de la investigación, donde él seguramente ahora pues, nos va a dar muchísimo más contexto, y tanto de la empresa, pero primero de, de él mismo. O sea, Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Alex y Plinces, por, por traerme, además a vuestra nueva ubicación aquí en Torre Picasso. Pues como comentábamos, ¿no? Ahora al inicio, es, por pues, lo primero es. ¿Quién es Francisco? Bueno, eh, yo me llamo Francisco Hernández. Eh, yo estudié Ingeniería Informática aquí en Madrid, en, en ICAI. Eh, luego pues he estado trabajando... Bueno, estuve estudiando también en Reino Unido, trabajando luego en Canadá. Y luego pues he trabajado sobre todo en empresas muy ligadas a la internacionalización. Últimamente también, antes de incorporarme a Substrate, estuve trabajando en el Departamento de Datos de Bupa, que aquí en España es la Madrid de Sanitas. Y... Y sobre Substrate, ¿qué nos puedes contar? Porque entiendo que es una empresa más desconocida para la mayoría de, de la audiencia que nos sigue. Entonces, ¿todo el detalle que nos puedas comentar? Substrate es una empresa que es es americana y española. Tiene capital español y americano. Eh, su fundador es Worth, que es nuestro CTO, que está especializado en Reinformer learning y eh, muy especializado también en eh, dotar a la inteligencia artificial de eh, características biológicas para hacerla pues, más eficiente y que, sobre todo, que aprenda mejor. O sea, aparte me parece... Bueno, creo que vamos a comentarla más en detalle porque me ha parecido bastante curioso que comentabas la parte de, de que de intentar llevar a la inteligencia artificial no, a su parte más biológica. ¿Nos puedes dar más detalle? Sí. Eh, bueno, al final... Y, y esto es algo que la industria se está, se está comentando ya bastante. Por ejemplo, seguramente tu audiencia conocerá mucho a Jean Lecun, que le han dado una, el premio Príncipe de Asturias este año, dos investigadores más. Es la persona que lleva en cabeza la investigación de inteligencia artificial en Meta, Facebook. Y él ya habla de que eh, entrenar a, la, a los algoritmos de inteligencia artificial de una manera más natural nos va a llevar a mejores resultados. ¿no? No, nadie aprende enseñando... Ningún niño aprende enseñándole un millón de imágenes de un perro, un millón de imágenes de un gato y luego buscando diferencias, ¿no? Aprendemos de otra manera. Seguramente un niño a partir de las 15 imágenes ya sabe lo que es un gato, ya sabe lo que es un perro, ¿no? Con lo cual hay que buscar qué nos está faltando ahí para que las máquinas aprendan también más a como hacemos nosotros. Y entiendo que para eso, por ejemplo, hay que darle muchísimo más contexto, ¿no? Sí, es sobre todo el, el, lo que es el, el, el aprendizaje agregado. Es decir, es ir acumulando conocimiento, no a partir de cero, ¿no? Y esa es... Eh, por eso esta SubState tiene 13 patentes en Reinformer Learning y precisamente eh, somos diferenciales en la forma en que los algoritmos se diseñan. ¿Y, ¿Y en qué consisten, por ejemplo? Por poner un ejemplo de las patentes que tenéis a día de hoy. Bueno, eh, más, más que las patentes, el, los trabajos que estamos haciendo ahora pues son, por ejemplo, eh, la parte de hiperparámetros de inteligencia artificial. ¿no? Como ahora mismo, pues, no hay un, los métodos que existen, que existen varios, tienden a converger entre ellos y nosotros, pues, aplicando nuestra tecnología, somos capaces de mejorarlo un 40%. Por ejemplo, también tenemos una arquitectura distribuida en la cual no existe un gran modelo, sino que es un conjunto de pequeños modelos en los cuales el humano está en el, en el bucle de forma que cuando se detecta que hay una parte del modelo que está siendo poco eficiente, se puede retirar, se puede reentrenar y se puede mejorar solo esa parte, no todo el conjunto. No te hace falta eh, entrenar, pues si has entrenado con un millón de, de datos, reentrenar con todo ese millón de datos todo el modelo, sino solo aquella parte que está fallando o que pueda ser mejorada. Entonces, para entender un poquito mejor cuál es el modelo de negocio actualmente, ¿cuáles son las líneas de negocio que tenéis dentro de Substrate? Bueno, nosotros somos una empresa, eh, estamos muy concienciados con el ámbito energético, ¿no? Eh, estamos, tenemos una vertical ahora orientada a, a ser eficientes en energía, a montar, por ejemplo, en edificios eh, sobre cómo es la dinámica térmica de un edificio para optimizar el consumo energético de, y, y maximizando el confort. ¿no? Digamos que tenemos verticales en energía, verticales en salud, tenemos eh, algunos proyectos en, en salud, sobre todo en entradas a veterinaria, eh, en la cual estamos buscando pues ir un paso más allá en, en la asistencia a los veterinarios, en, en la toma de decisiones y también en la integración de las piezas de software que ahora mismo influyen en una clínica, ¿no? que se tenga ese registro único de paciente en veterinaria. Sí, sí. Y, y a día de hoy, cuento, por ejemplo, más o menos por, por entender la empresa, ¿cuántos sois? Pues somos unos 60, pero orientados en diferentes verticales, porque somos la fusión de varias empresas, que vienen algunas del mundo financiero, del mundo educativo, de diferentes ámbitos, y bueno, pues son diferentes verticales en los que aceleramos con inteligencia artificial, que es la última adquisición, y el foco de la compañía actualmente. ¿Y en el, cómo suele ser el trabajo que hacéis con, en el día a día con los clientes? Porque a ver, dentro de la inteligencia artificial, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, no es un proyecto al uso, no es fácil muchas veces porque requiere que el cliente esté muy cerca ¿no? de, de todo el desarrollo y además tiene que haber una comunicación no entiendo que en ambos sentidos para que al final se pueda enriquecer, porque al final necesita que forme parte. ¿Cómo, cómo conseguís eso? ¿Cómo es vuestro día a día? Bueno, en eso también se habla del mundo de los datos. Eh, data is business. ¿no? Los datos son negocio. Los datos es un activo. Hay que considerarlo un activo, no un. No, un, eh, no, no, que no está dentro del ámbito tecnológico, sino que eh, los datos es un activo y un activo además renovable de una, de una empresa. ¿no? Y, y cuando lo enfocas así, eh, al final con la gente que te va a saber no son con tecnólogos dentro de la empresa, sino con gente de negocio. ¿no? Y te van a hacer preguntas de negocio, desde el punto de vista, oye. Pensando en un hospital, ¿no? ¿Cómo vendo o una aseguradora? ¿Cómo vendo pólizas de seguro? ¿Cómo, eh, por ejemplo, puedo reducir listas de espera? ¿Cómo puedo saber en qué eh, especialidades va a haber más demanda para poder eh, adaptar mi oferta? ¿no? Al final, ese tipo de cuestiones son las que los datos te van a intentar ayudar. Y los modelos de inteligencia artificial vienen después, que son eh, da, que vienen a dar respuesta a cómo manejar esos datos. A mí siempre me gusta. Eh, plantear los proyectos con un proyecto de datos inicial en el cual vemos qué datos hay, con expertos sabemos qué datos debería haber, y a partir de ahí cerramos ese, ese hueco y eh, empezamos a trabajar en cómo modelar la realidad que queremos eh, implementar en nuestros modelos de inteligencia artificial. ¿Y, y qué tal está siendo, por ejemplo, ese, ese día a día con, con estos clientes? O sea, ¿Los proyectos suelen ser proyectos cortos, proyectos largos? O sea, ¿Cómo es el trabajo? Porque al final comenta mucho el tema de, de reentrenamiento, ¿no? de dividir en diferentes partes. O sea, Ese concepto como tal lo entienden bien los clientes con los que trabajáis. Pues eh, una de las realidades que estamos viendo es que hay muchas empresas que están muy maduras ya en tecnología. Y eso se nota y eso en Plain lo habéis visto porque vosotros eh, lleváis eh, trabajando en transformación digital ya muchos años. Se han hecho grandes inversiones en, en digitalizar procesos y ahora ya hay muy poquita gente que no trabaje en algún momento de su, de su día a día delante de un ordenador metiendo datos o recibiendo datos de un ordenador. Con lo cual están casi todos los procesos ya digitalizados. Y, y eso es el campo de cultivo perfecto para poder desarrollar modelos de machine learning o inteligencia artificial. Y, y eso pues facilita. Yo, vemos ya mucha madurez y gente que internamente ya trabaja mucho muy, y muy bien sus datos. Y quitar ese proceso con los clientes, porque siempre existe ese recelo a, a Cuando queréis trabajar, sobre todo cuando sois un externo como vosotros, con datos propios de la compañía, ¿no? ese proceso de con, ya no solo conseguir el acceso, sino poder llegar a decirles ¿no? si, si la calidad es suficiente como para hacer el trabajo que necesitan. Sí, eso, bueno, eh, nosotros afortunadamente, esa parte la trabajamos bien, tenemos tiempos, pues, trabajamos con NDAs, trabajamos siempre en la plataforma que el cliente nos propone porque al final nuestro trabajo, nosotros no somos una empresa de software, no desarrollamos software, de hecho nosotros colaboramos mucho con Plain Concepts a la hora de empaquetar una solución completa en el desarrollo del software. Nosotros somos una empresa más de pura de inteligencia artificial y, y bueno pues nos adaptamos a la, al planteamiento que nos hace el cliente y a los datos eh, donde están. Necesitamos no moverlos para analizarlos. Aquí, Francisco, una cosa es, por ejemplo, vosotros planteáis el uso de, del cloud a los clientes directamente para trabajar con esos datos. Lo digo porque aunque comentáis que podéis ir a los sistemas del cliente, en muchos de los casos ocurrirá que la única manera de poder ejecutar ¿no? los algoritmos de inteligencia artificial que vosotros desarrolláis tienen que ser en un entorno cloud por un tema de, de rendimiento. Así es, no solo por rendimiento, nuestra tecnología pues es propietaria. ¿no? Eh, nosotros normalmente lo que hacemos es servitizamos Nuestros modelos a través de APIs. Los clientes conectan su flujo de datos hacia esa API y nosotros devolvemos los resultados. ¿no? Eh, es así como estamos operando y, y bueno, es pues bastante bien. Nosotros nos apoyamos mucho en la nube porque temas de computación al final eh, es inigualable la, capa la capacidad que tienes de escalar y de, de la, la elasticidad que te proporciona la nube. ¿eh? Pues, bueno, es muy difícil de conseguir un CPD que tú puedas montar. ¿no? Y además que nos apoyamos nosotros Utilizamos tecnología existente, es decir, no inventamos la rueda, utilizamos ya tecnología, por ejemplo, que existe dentro de Microsoft, y nuestra tecnología la construimos eh, encima de ella. Es decir, que nosotros modelamos con tecnología que existe de Microsoft, que invierte muchos millones en hacerla muy, muy bien, y nosotros incorporamos eh, nuestro modelo sobre esa tecnología. Con lo cual, cuanto más mejor es la tecnología que, inc que incorpora Microsoft en la nube, mejores acaban siendo nuestros resultados, nuestros modelos. ¿no? ¿Y qué piensas, por ejemplo, a nivel de.? Creo que ocurre muchas veces, ¿no? Que cuando llegáis a tener esta conversación con los clientes, al final, el, el objetivo casi siempre es optimizar, ¿no? El, un sistema, un proceso que tengan, ¿no? Dentro de, cada, de toda la variedad de negocios con los que estáis tratando a día de hoy. Pero en muchos casos también, creo que lo hemos comentado muchas veces en el podcast, está ese momento de rechazo, ¿no? De, de rechazo al cambio en el que hay muchísima gente dentro de esas compañías, lógicamente, que pueden considerar la inteligencia artificial como que viene a quitarles el trabajo. ¿no? Esa pues es una cuestión que vamos se plantea, además. Eh, si vemos lo que está sucediendo ahora en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? con ChatGPT, OpenAI, todo lo que está viniendo de nuevo y estamos pudiendo probar la potencia que tienen estos algoritmos, eh, es normal. Pero a mí me gusta pensar la inteligencia artificial no como algo que viene a sustituirnos a nosotros, sino la cantidad de cosas, que no estamos haciendo y que podríamos estar haciendo. ¿no? Y, por ejemplo, para darte una idea de las cosas que no estamos haciendo y podríamos hacer, el 80% del océano está inexplorado, explorado. No sabemos qué hay. No sea... Y la idea sería cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a entender mejor nuestro propio planeta y nuestro propio océano. Pero un ejemplo más cercano. Eh, creo que el 70% de los naufragios que ha habido en las costas españolas tampoco nadie los ha ido a revisar. Pero no revisar como lo haría una máquina, sino revisar con el criterio que lo haría un espeleólogo marino. Bajarse allí con unas capacidades de que al final eh, las limitaciones las pone el cuerpo humano. No puede bajar a determinada profundidad, no puede eh, estar expuesto a esa presión durante demasiadas horas. ¿no? Con lo cual, esas es unas limitaciones que las máquinas no tienen. Pero si además fuéramos capaces de dotar de ese criterio de, de espeleología marina, a nuestra inteligencia artificial, digamos que exploraría el océano y esos naufragios como lo haría un humano. Y eso hasta ahora pues, no, está, no está sucediendo. ¿no? Y, y en muchísimas empresas pues, vemos cómo la, la IA se puede incorporar no para hacer cosas que ya se están haciendo, sino para hacer cosas que no se están haciendo. Un ejemplo igual más, más terrenal. ¿no? En empresas muy grandes suele darse que al final hay muchísimos procedimientos que eh, manejan determinadas personas, ¿no? Si nosotros fuéramos capaces de, de, esa, de esos procedimientos, incorporarlos sobre una inteligencia artificial, estarían disponibles para que cualquiera dentro de la empresa diría, oye, ¿cómo pido vacaciones alguien que se incorpora nuevo? ¿Cómo, eh, eh, por ejemplo, solicito plaza de parking? ¿Cómo un montón de cosas que ahora tienes que eh, son más eh, contactar con alguien pues se podrían solucionar de una manera mucho más ágil? ¿no? Y eso hasta ahora pues, no se está haciendo de esta manera, ¿no? Pero claro, ahí lo que una de las cosas que comentabas es que yo muy ligado a otro, a otro tema que tratabas antes, que es, ¿vale? Tenemos la opción de, de por ejemplo, investigar utilizando inteligencia artificial los lo océanos marinos, pero el coste energético a nivel de la inteligencia artificial ¿crees que compensaría, por ejemplo, hacer un tipo de actividad como puede ser ese? Mira, en nosotros, en Substrate, una de las cosas que estamos ahora mismo poniendo mucho foco y en la investigación, Brainworth y su equipo, es que cómo hacer la inteligencia artificial más eficiente. Y, y lo hemos visto, tenemos un ejemplo muy cercano, que es lo que ha pasado con el Bitcoin y las criptomonedas, como es una tecnología, pues, al principio, muy de nicho, ¿no? de muy de especialistas, de repente se empieza a popularizar, se empieza a extender, y de repente tiene una demanda energética que supera la de muchos países. ¿no? Me parece que se comparaba con Suiza, la demanda energética que tiene el minado de Bitcoin. Eh, claro, si en la inteligencia artificial empieza a haber una demanda similar a lo que ha sucedido en criptomonedas, con el Bitcoin, puede pasar, claro, que la demanda energética y las emisiones de CO2 que eso va a, a, a provocar, pues bueno, nos haga eh, plantearnos esta cuestión que tú, que tú planteas, ¿no? Oye, nos merece la pena, eh, ya no desde el punto de vista económico, sino incluso desde el punto de vista de, de nuestro planeta, todas estas emisiones que vamos a provocar, ¿no? Bueno, yo iba a comentar que hay una noticia de, de Forbes, en la que efectivamente se comenta. Bueno, es una noticia de, que hizo Ceneco de un estudio uh -huh. de una universidad americana de Massachusetts, en la que se, se recogen en Forbes, en las que se habla de que entrenar un modelo de inteligencia artificial de los de los grandes, ¿no? Pues bueno, pues ya se compara con es, es eh, como seis veces más que lo que, que consume en combustible un, un coche el eh, a lo largo de un año. Eh, o lo que sería eh, o, o, o 600 veces más que el coste de mover un pasajero de Nueva York a San Francisco. Claro, eh, nosotros estamos trabajando en librerías que se pueden utilizar, que se pueden incorporar en que estas empresas que están produciendo estos modelos tan grandes los pueden incorporar, las pueden utilizar para que eh, sean mucho más eficientes a la hora de producir estos grandes modelos que son tan útiles, sin duda, cualquiera que haya probado ChatGPT y, y le haya pedido, por ejemplo, cosas que no existen. El otro día yo lo probaba con una empresa de ingeniería se llama Amper, ¿no? con la que estamos colaborando, en proyectos precisamente de eficiencia energética. Y ellos me comentaban que ellos programan mucho en ensamblador, en código Curioso, eh, que todavía hay compañías. ¿eh? Y entonces estábamos el, el, les comentábamos, les decíamos, oye, eh, al chat GPT le decíamos, ¿conoces el teorema de Bolzano, por ejemplo? Teorema que de segundo de bachillerato. Que... Y el tío decía, sí, sí, y me os ponía ejemplos y tal. Y le decimos vale, pues programámelo en Python. Y entonces el de Amper me dijo: Bueno, pídemelo, pídele que nos lo haga en ensamblador. Bueno, que eso no, es muy difícil encontrar eso en, en internet, ¿no? Que estos, estos algoritmos, porque no suelen ser, son como de otro ámbito, ¿no? Uh -huh. Te lo saca. Y si y luego quieres que te compruebe y compruebe que funciona bien, te lo hace. O sea, que, que es que eh, como que te cierra el círculo, ¿no? Y claro, eso es un tema que hacerlo tú a mano llevaría tiempo, y sin embargo, esto lo tienes hecho en minutos. ¿no? O sea, que, que sin duda. O sea, tengo mucha curiosidad por cómo fue la reacción de esa empresa cuando vio el resultado. Alucinó. Dijo, dijo esto para nosotros es, eh, bueno, potente, muy potente. O sea que, eh, de hecho, va, mi opinión, y esto eh, esto es la opinión de Francisco, cuando un cambio tecnológico se puede asimilar tan fácilmente como ha pasado con los teléfonos móviles, por ejemplo, es que realmente va, va a transformar eh, la forma en la que vivimos, en la que trabajamos y en las que nos comunicamos, ¿no? Si sí, lo viste en los ojos, que iba a ser rápido, ¿no? Que eso. Yo vi en los ojos que, sé que a partir de Fal, ahora... Faltó una llamada ahí directamente de a partir de ahora vamos a hacer ensamblador así. Claro, es que eh, él dijo, a partir de ahora esto va a ser una referencia para mí, porque yo ahora cuando tenga que ponerme a programar cosas que no tengamos hechas, voy a intentar hacerlo así, porque la cantidad de tiempo que, que te ahorra... Está bueno, en el sector de desarrollo hay bastante avance sobre ese tema. Bueno, hay mucha gente probando ¿no? toda la parte que lanzó GitHub con la parte de copilot. Para que más o menos haya un concepto similar. Un concepto muy similar, ayuarte. exactamente, sí, sí, más similar. Y, y si vemos las inversiones que se están moviendo en inteligencia artificial, vemos que, bueno, en 2015 nace OpenAI con Sam Alman y en 2019 Microsoft invierte mil millones. Y ahora se está hablando de que Microsoft va a incorporar, quiere invertir otros 10, billion, ¿no? Los 10. millones, otros diez mil millones para poder incorporar el, la tecnología de OpenAI en Bing. De hecho, hay, algún, hay un buscador ya que se llama you.com que ya incorpora la tecnología de Google más OpenAI y los resultados son muy, muy buenos. Si tenéis oportunidad, podéis preguntarle cosas difíciles. Hasta hace muy poco tiempo tú hacías preguntas complejas a este tipo de buscadores, por ejemplo, a Alexa, a Siri, al Google Assistant. Le preguntabas cosas, por ejemplo, dime el teléfono gratuito de Iberiola. no Dos ideas, teléfono de Iberdrola y que sea gratuito. Es una información que existe en Internet, está indexada. Les costaba. A día de hoy, OpenAI, eso te lo hace sin problema. Eh, Jude.com te lo hace. De hecho, el propio Google ya se nota que va incorporando. Y una de las cosas que se está viendo con esta tecnología que está poniendo Microsoft de OpenAI, también tenemos no otros que, que llevan semanas en el mercado y fíjate que están copando ya muchos titulares. Es cómo van a reaccionar los, el resto de tecnológicas Google, Amazon, IBM a, a este... El uso de esta IA emergente. Claro, ¿no? a esta apuesta que dicen ellos, todo el mundo, es, intuimos que ellos tienen muchas cosas que no hemos visto ¿no? y eso puede hacer que veamos pues, una batalla tecnológica por la liderazgo tecnológicamente la inteligencia artificial muy bonita los próximos años. ¿no? Yo la verdad que eso lo veo con mucho optimismo porque eso puede llevarnos a, a cotas inalcanzables, ¿no? A, a llevar, por ejemplo, el conocimiento a, a puntos donde antes no estaba y ¿cuántos papers se escriben por ejemplo, en China, de determinados eh, ámbitos que pueden ser muy interesantes, que nos cuesta mucho que, que lleguen al mundo occidental. ¿no? A lo mejor tardas, alguien los tiene que traducir, los tiene que entender en materia de expertos. Bueno, con este tipo de sistemas pueden ser minutos en los que es, esa, todos ese, ese descubrimiento, ese avance científico. ¿Cuánto cree, Francisco, que le queda a la traducción simultánea? <risa> bueno, eh, es muy buena. Ya la, la automática ya es muy, muy buena. Veremos que ahí, por ejemplo, es, una, es un campo que seguramente veamos una revolución muy importante. Aunque, bueno, cualquiera que ha probado la atribución simultánea y aquí en Teams, sabe que tiene mucho campo de mejora. Por eso, por eso te preguntaba. Pues. Pero vamos, no me extrañaría nada que, que viéramos grandes avances este año sobre, por ejemplo, ese tipo de cosas. Porque son cosas que ya está tecnológicamente están resueltas, ¿no? Como el, el entender... Este podcast, la transcripción, hacerla en texto para una inteligencia artificial es prácticamente inmediato. De la transcripción a la traducción, pues ese, ese ajuste fino, yo creo que estamos a meses vista de que eso sea también de la realmente muy fino. Hace poco me lo enviaron, me lo envió un compañero de trabajo que había ya estaba creo en prebeta alfa, pero ya había un sistema que hacía el podcast. Tú le dabas la idea. Sí y bueno pues la típica coña no de lo he leído sí sí no pues que directamente tú le vas pasabas el tema no igual no pues hacía por lo que es ahora en voz igual que hay en texto no con GPT 3 y demás pues en voz igual no pues te trata el tema no te lo cuenta lo, lo he leído y, y bueno es que eh, yo lo he probado lo he probado mucho con, con personas de mi entorno y por ejemplo tú le pides a esta inteligencia artificial que te escriba un, un email de ventas. De hecho, en Twitter hay muchísima gente torturando a, a, a, a las inteligencias artificiales hasta que para ver, ver sus límites. Y es muy interesante, ¿no? También es verdad. Es lo, me lo mejor que tienen las inteligencias es abiertas, es que al final está todo el mundo probando. O sea, es una, la, me la mejor manera de, de asegurar, ¿no? Bueno, la igual. información que está teniendo OpenAI de todos nosotros. De, y, y Pero ya era así el buscador de Google de toda la vida. ¿sabes? Mejora con la interacción y estos sistemas mejoran con la interacción. Cuantos más miles de interacciones tengan, más van a, mejores van a ser. ¿no? Um, yo te iba a comentar eso, que, que ahora mismo, por ejemplo, me he preguntado las traducciones, el otro día veía con una persona que se dedica a las ventas, no decía, oye, pues, eh, pues redáctame un email sobre mi empresa para esta otra empresa y además, eh, ¿dónde tenemos? Eh, ¿En qué países estamos? Eh, tenemos negocios conjuntos y además me vas a, y además lo vas a poner, por ejemplo, en inglés y ahora en francés. y ahora en, en, Es decir, que y te los acaba. y muy razonable. Lo que sí te voy a decir es verdad, que, y eso lo se puede leer, que hay muchos expertos que están trabajando con estas inteligencias artificiales y ven que cuanto mayor es, más experto eres en un ámbito y eh, haces preguntas más concretas, empiezan a ser más imprecisas en sus resultados. Pero bueno, eso es cuestión de tiempo, que vayan mejorando. Eh, porque sí puede haber ciertas imprecisiones todavía en algunos determinados temas. ¿no? Y, y bueno, pero eso es un tema que pues, irá mejorando a medida que pase el tiempo. ¿no? Yo creo que además algo que se va a extender mucho más en las compañías es tener este tipo de perfiles ¿no? que, que puedan ayudar a, a buscar soluciones utilizando este tipo de tecnologías. Ya no digo desde el punto de vista de desarrollar, sino encontrar la manera. ¿no? Porque a día de hoy cada vez existen más cosas que puedes incorporar rápidamente a, al uso, sobre todo en la automatización de procesos que comentábamos antes. Ahora mismo, mientras que lo comentabas, lo que me venía a la cabeza es pues, lo típico, típico o informe de resultados, ¿no? Que se pide y que normalmente hay gente, ¿no? Que al final tiene que prepararlo. Que a día de hoy, teniendo acceso a esos datos, muchísimos de ellos simplemente con ese, ¿no? El CEO directamente puede pedir por voz el informe que necesite y se le va a construir, porque al final si consigues interpretar, además va a ser el más exacto, porque lo va a hacer en base a lo que estás pidiendo exactamente, No, y no hay una doble interpretación intermedia. No, Estas IAS generativas ¿no? que, que están entrenadas para, para poder hacer ese tipo de cosas son espectaculares, porque ya no, no es que estén buscando información que exista, sino que están ellos generando contenido que no existe en el formato que tú lo estás pidiendo y son capaces de realizarlo. ¿no? Eso, desde luego, es una revolución eh, muy grande y además lo vamos a ir incorporando de manera muy natural. O sea que no me, no me preocupa, porque igual que hemos incorporado el uso del teléfono móvil, el uso del ordenador, el uso del software en nuestro día a día. ¿no? Las industrias, muchas industrias lo van incorporando de una manera muy natural. ¿no? y ¿Cuánto crees que ha ido aumentando la complejidad dentro de trabajar con la inteligencia artificial? Porque como todo, cuando empieza, ¿no? como lo que se busca, suelen ser cosas mucho más fácilmente solucionables desde el punto de vista matemático, que es el que, que está detrás de la inteligencia artificial, ¿no? el campo que, que sobre todo le da fuerza. Eh, Claro, según se nos vamos evolucionando, cada vez el, el, lo que se busca solucionar es mucho más complejo y por lo tanto hay veces ¿no? que hasta el, el propio especialista ya es, le cuesta entender. no Lo vemos por ejemplo con temas de computación cuántica, etc. Cada vez la tecnología avanza a cierto punto que el, lo que el, el requisito a nivel ¿no? de conocimientos que tiene que tener la persona para tomar las decisiones, sobre si este es el algoritmo, si este es el paper, si este es tal, cada vez mucho más complejo. Te voy a contestar de una manera. Eh, hubo una época, en los años 90, cuando uno estudiaba matemáticas o estudiaba física, su única salida la mayor salida que tenía era la educación, era el, el incorporarse como profesor y tal. Ahora mismo son profesionales súper demandados en la industria tecnológica. Estudiar matemáticas, estudiar física, son profesionales que tienen paro casi cero. ¿no? Bueno, eh, esta complejidad de la que, que comentas pues, eh, va a hacer que tengamos que seguramente incorporar nuevas dimensiones en cómo estamos generando esta tecnología de su factor más humano. Entonces, seguramente filósofos y personal, por ejemplo, que, que del, del mundo de las ciencias de la, de la, humanas se va a incorporar para poder modelar eh, esta tecnología y, y dotarla pues, de capacidades que ahora mismo pues, pues no tiene. ¿no? Y, y seguramente pues, pues, nos van a hacer falta pues, eh, profesionales de la filosofía, eh, de la ética, de, de, que se van a incorporar a, a este tipo de, de desarrollos para, para darle sentido a todas estas inteligencias artificiales que se están creando. Algo que nos encanta, Francisco, también conocer eh, en estas conversaciones con vosotros es eh, que todo no siempre funciona, no siempre todo sale bien. Entonces, claro, en el campo justo que estabas hablando ahora mismo, según se vaya complicando, según cada vez hay más opciones sobre la mesa. Eh, ¿Cuántas veces habéis fallado a la hora de elegir? Bueno, en, a ver, en el fallo o el acierto depende mucho de la metodología que eh, bueno, pues que, que incorpores. ¿no? Eh, a ver, el tema de transformación digital ha llovido mucho, ya tenemos, sabemos cosas que funcionan, sabemos cosas que no funcionan, ¿no? Por ejemplo, cosas que, que no funcionan. Pues decir, oye, vamos a hacer un proyecto de este estilo y dentro de un año revisamos cómo va. Seguramente dentro de un año, cuando vayas a revisar lo que se ha hecho, digas no me gusta, ya no vale, se ha quedado el planteamiento obsoleto. Ese tipo de cosas ya no, no, no pueden funcionar así y cuando se quieren plantear así, que es decir, trasladarle unos requisitos ¿no? que no cambian y pasan unos meses y se, se ejecuta eso. eso. Ese tipo de metodologías ya se han dado, nos hemos dado cuenta todos de que no funciona. ¿no? Ahora el mundo ha cambiado, ahora vamos todos por metodologías más agile, ¿no? más, más de, de, de adaptar el cambio al propio proyecto. Es decir Oye, esto sigue aportando valor ¿no? y sobre todo a mí me gusta eh, despiezar el proyecto en eh, empiezas de valor, ¿no? ¿Qué nos aporta valor? No, muchas veces estos grandes proyectos el problema es que el 80% del proyecto son cosas que no te van a aportar valor y el 20% del final es lo que te va a aportar valor. Pero claro, cuando llegas a ese final ya estás todo el mundo agotado. Entonces eh, muchas veces se tira la basura prácticamente cuando estás a punto de llegar a la orilla. Y claro, eso, ese tipo de cosas es mejor, mi opinión y mi experiencia, dividirlo en ocho proyectos más pequeñitos con un aporte de valor mucho más eh, constante alcance. en el tiempo. Más constante en el tiempo, el aporte de valor. Y decir, nos aporta, lo podemos incorporar, no lo podemos incorporar. Y, y yo diría que nosotros, con esta metodología, cuatro de cada cinco salen bien. Siempre tienes alguno. Eh, entiendo que también está el riesgo de que... Al final, en procesos largos, con la velocidad que lleva la tecnología, te puedas quedar obsoleto en el mitad del proceso. En mitad, sí, sí, sí. sí, cosas que puedas estar eh, planteando, que bueno, pues llega un momento que ya el valor desaparece porque es que se han resuelto de otra manera en, el, en, ese, en ese proceso. Y, y en vuestro, por ejemplo, trabajo con hacia cliente, muchas veces cuando llegáis vosotros a lo mejor ya había algún intento por su parte ¿no? de dar una solución, una anécdota que se te ocurra de un mal planteamiento no hace falta decir el pecador, pero sí el... ¿Qué te pudiste encontrar? Bueno, yo diría, fíjate, por hacer un poco... Quizás un tema de madurez tecnológica, no hubo muchas veces, y esto es una cosa que nos vamos a apuntar todos, Alex, seguro que tú lo conoces también. Hubo una época en la que cuando se empezó a ver, cuando se empezó a digitalizar todo, se empezó a ver el valor de los datos, eh, empezaron, se empezó a popularizar el término data lake y se ponían los datos en los data lakes sin criterio ninguno, sin, sin contexto, no, sin los metadatos correspondientes, no qué hacer ese dato ahí, ¿por qué estaba ahí, cómo se había generado? Y eso hacía que luego cuando los ibas a explotar, realmente es que hacía el, el no era un activo, no es que realmente no aportaban como basarte en rumores. Porque... Claro, no decir tenía, bueno tienes que tenías que hacer tantas aserciones, no tenías que hacer tantas hipótesis que al final te estabas inventando los datos, ¿no? Y, y eso ha madurado mucho. ¿no? El propio Microsoft ha incorporado productos en la nube, por ejemplo, el Powerview, no que le han metido empresas uh -huh. como informática, ¿no? que sirven para gobernar el dato, que nos han contextualizado y nos aportan mucho para estos proyectos, ¿no? que, y sobre todo, democratizan el sentido del dato, porque ya la tecnología, no se trata de que la hagan los expertos en informática, sino que esté al alcance de todo el mundo. ¿no? Y vemos como los grandes eh, players como Amazon, Microsoft, pretenden que cada uno in sus, eh, incorpore capacidades tecnológicas para ser el experto en su ámbito y además ser capaz de desarrollarse sus propias soluciones. O sea que al final yo veo que estamos evolucionando la gente que hacemos tecnología como dotar capacidades para que los expertos en, eh, puedan incorporarla a su ámbito. Y de cara a todo el que nos está escuchando y siguiendo esa línea, o sea, ¿qué crees que nos vamos a encontrar en 2023? en el campo de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que se habla mucho del tema de GPT-4, que eso va a ser un cambio y sobre todo nos vamos a encontrar con soluciones de otros players, eh, porque claro, eh, se habla de que este tipo de inteligencia artificial puede acabar con Google, ¿no? Todo lo que nos ha aportado Google tecnológicamente, que ha transformado el mundo, ¿no? En cómo gestionamos la información, ¿no? Esto ya no, ya eh, cuando Google eh, eh, hace un buscador tan potente y empieza a tener tanta información. Realmente, incluso el modelo de, los modelos educativos de cómo aprendemos, dices, bueno, es que realmente me merece la pena almacenar la información que puedo buscar en, mi, en segundos en Google. El modelo educativo cambia, ¿no? Pues eh, seguramente, de hecho lo estamos viendo, me parece que ha habido alguna universidad ya que ha prohibido utilizar estos tipos de sistemas para hacer trabajos, ¿no? Eh, claro es que Pero es muy difícil de comprobar. Es muy difícil, es muy difícil y, y por eso digo que… He visto algún caso en el que además tú además puedes pasarle material tuyo para que escriba como tú. Entonces, es, y puedes decirle ¿no? que sea más impreciso para que al final la respuesta no sea tan perfecta, ¿no? donde podemos buscar la perfección como haberlo sacado de, de algún sitio oficial, algún documento, pero es verdad que para, para los jóvenes ahora mismo es una herramienta que viene utilizada es muy difícil averiguar para un profesor, al final. Pero eso es lo bonito, que el futuro va a depender de lo que hagamos nosotros y el mundo que nos rodea, al final es un conjunto de decisiones que lo que estuvieron antes que nosotros han tomado. Y lo que hagamos con la inteligencia artificial ahora va a depender de nosotros, de cómo la incorporemos a, a los sistemas educativos, a las industrias, cómo, y puede ser eh, lo mejor que ha generado la humanidad, o lo peor. Pero eso debe depender de nosotros, lo que queramos para nuestros hijos. Pero, pero si hablábamos de vida, antes del rechazo al cambio en los campos, por ejemplo, tecnológicos, sabes que dentro de CABE todo el mundo está más o menos alineado. Decir, por ejemplo, que en, en un corto o en un breve periodo de tiempo, por ejemplo, la, los sistemas educativos a, a acepten o adopten el hecho de que no es necesario est enseñar esta parte o preocuparse, por ejemplo, si se va a copiar porque Conceptualmente es algo que en el futuro estas personas lo van a utilizar, porque en su día a día van a utilizar este tema. y Por lo tanto, ya no es necesario seguir con el tipo de educación que había hasta ahora y que hay que hacer cambios radicales. Entiendo que ahí el, el cambio es tan grande que va a haber un mayor rechazo a nivel del sector educativo. Te lo planteo de la siguiente manera. Hay países que no cuentan, eh, porque nosotros estamos acostumbrados en Europa, pues a tener un sistema educativo pues, pues muy universal, que todo el mundo tiene acceso, que ¿no? un sistema médico. ¿no? Pero hay países que dicen: bueno, tú te puedes, el planteamiento que pueden hacer es: tú te puedes gastar miles de millones en construir un sistema educativo como tienen en Europa, o puedes optar por este tipo de soluciones que te van a llevar al mismo sitio eh, mejor y más rápido. Con lo cual vas a tener acceso, tú quieres tener acceso a los contenidos de Stanford, eso ya es posible. A través de Internet, tú puedes formar a tu gente. Eh, y tienes acceso a un montón de contenido. Pero es que además, eh, como profesionales, tú puedes incorporar herramientas de inteligencia artificial para que trabajen casi como ingenieros de la NASA. Con lo cual, eh, vale, no tienes los medios, porque eh, igual no tienes un laboratorio. Pero claro, no es lo mismo reducir la inversión a montar un laboratorio que a formar a la gente, que al final es lo que cuesta más tiempo y dinero. ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? por ejemplo, los pilotos de avión. Claro, eh, formar un piloto de avión es lento, ¿no? Con lo cual, si tú que la demanda de pilotos va a ser grande, tienes que empezar con tiempo para planificarlo. No te hace falta con esto. Si tú puedes tener aviones autónomos, ¿no? Como se empieza a hablar de coches autónomos, uh -huh. lo, tendrías, lo tendrías bastante resuelto, ¿no? Por eso digo que el potencial que intuimos es muy grande. De hecho, hay expertos que empiezan a comparar esto como el origen de la informática, ¿no? Cuando, como... Eh, por ejemplo, eh, AutoCAD es del año 1982, hace 40 años. Bueno, ya casi 43. Perdón, 41. Eh, claro, en el momento que una empieza la gente a diseñar con un programa como AutoCAD, antes la gente diseñaba. Sí, sobre papel. Sobre papel, eh, aquello era como una. Ahora los eh, cambió el modelo, ya lo dejaron obsoleto. Pues eso es lo que puede que nos empiece a pasar en muchos ámbitos en los que la inteligencia artificial empiece a incorporarse. Bueno, y que además queda una cosa que sí que nos ha enseñado la historia, es que lo que no puedes es menospreciar el cambio. Porque, creo que por ejemplo, Airbus ¿no? fue una de las compañías que optó primero, por el, hilando con lo que comentaba del pilotaje autónomo, ¿no? fue los primeros que metieron esa parte de, de ordenador a bordo. Y, y una empresa que para nada era parecía competencia de Boeing en ese momento, ¿no? se convirtió en la número uno a nivel mundial. Durante la siguiente. Durante el siguiente periodo. Entonces, que esto va a volver a ocurrir. Y que pensar que, por ejemplo, el piloto autónomo. Pues igual que a lo mejor a nivel de conducción, creo que todavía quedan muchas variables y le queda mucho que refinar. Pero es verdad que está en ese proceso. Por ejemplo, sí que veo mucho más rápido que el surcar los cielos sea pilotado de manera totalmente autónoma. Porque es verdad que, bueno, el campo. Que, y las variables que tienes que manejar son menores, ¿no? Y al final lo, el número de pilotos que tienes que gestionar también es mucho menor. Pues sí, creo que, creo que en 2023 lo que está claro es que vamos a hablar a escuchar mucho la parte de GPT-4 y vamos a escuchar muchas más que seguramente vayan a surgir por el camino, donde sobre todo entrarán en campos más creativos, como se ha ido viendo, ¿no? y yo creo que ahí también vamos a escuchar mucho el cómo, el siguiente paso, que es el cómo vamos a ir integrando este tipo de inteligencias artificiales abiertas dentro de los sistemas y productos y soluciones ya actuales que ya con los que ya convivimos, ¿no? Creo que hace eh, Photoshop, no hace poco, no que dijo al final Forf, pues añadimos ¿no? esta característica dentro. Creo que Microsoft también creó otro sistema, igual, para la parte de dibujado, para edición de vídeo, etcétera, pues ya añadimos directamente eh, estas características como parte propio del software. ¿no? Sí, tienes incluso generación de PowerPoints de manera automática. Tú tienes que hacer una presentación con inteligencia artificial, escribes el tema y él te lo desarrolla, te hace las slides, te pone las imágenes. O sea que, que bueno, eh, al final, fíjate la cantidad de tiempo que a veces hay que invertir en una presentación para el storytelling, ¿no? Que se habla y demás. Bueno, pues lo que puede ayudar es este tipo de, de sistemas, ¿no? Que a, a desarrollar buenas ideas. Así que, eh, bueno, yo creo que el futuro es, es eh, apasionante en este, en este campo y tengo muchas ganas de ver cómo todas las tecnológicas y cómo ver esa carrera digo, americanas, pero también de otros países, por eh, liderar los avances en inteligencia artificial e ir incorporándolo en, en todo su eh, ámbito tecnológico. ¿no? Y bueno, no quería terminar sin, además, preguntarte por un tema un poco hilado a esta situación que de, de innovación para, para el año 2023. Yo a nivel personal no lo veo todavía para 2023, pero sé que es un tema que, que te interesa y que tienes curiosidad, que es el tema del metaverso, o sé sea, qué es para ti y, y cómo ves ¿no? que, que va a ser su transcurso, sobre todo desde el punto de vista ¿no? de inteligencia artificial, que es el que tienes tú más cercano. Pues mira, el metaverso es verdad que es una apuesta que hizo Mark Zuckerberg relativamente arriesgada, no incluso puede que adelantada a su tiempo, pero el metaverso abre muchas posibilidades a la hora de generar eh, inteligencias eh, artificiales, es decir, eh, formas de vida artificiales, formas de vida que tengan un desarrollo como parecido al biológico nuestro, del mundo, entre comillas, real, eh, y se puede, se puede desarrollar en un metaverso en el cual ellos aprendan a moverse y a generar contenido sobre ese metaverso. Y, la, y nosotros interaccionaremos con esas formas de vida artificiales en, ese tipo, en, en esos metaversos. ¿no? Con lo cual podría haber eh, generarse conocimiento que aquí no existe gracias al, a esas formas de vida que para ellos es como, como parecido a como cuando los europeos llegan a, bueno, al, al continente americano y hay un montón de tecnología que, el, en esas, que esas personas que viven allí no tenían y se quedan alucinados. ¿no? Pues, eh, esos metaversos pueden evolucionar para que desarrollen sus propias tecnologías y nosotros, y permeen, Hacia, eh, hacia nosotros. Yo sí que creo que, por ejemplo, lo que se va a dar en la... Sobre, lógicamente, la, la entrada del metaverso fue la, por la industria del videojuego y creo que tiene muchísimo por dónde crecer por ahí. Y creo que la inteligencia artificial viene, por ejemplo, a, a, a, a llevar a, a lo que sería el sector del videojuego, a un campo que todavía es totalmente inexplorado, que es que las historias y que los propios personajes puedan evolucionar sin haber sido programados anteriormente. ¿vale? Es decir, que cada historia, a lo mejor que cada jugador viva, sea totalmente diferente, sobre todo en estos mundos virtuales. ¿no? Además, haya ese tipo de personajes que va a ser muy difícil diferenciar de cuál es una, un ser humano o no, porque van a ir aprendiendo de las interacciones del resto de personajes ¿no? dentro de ese contexto que es más cerrado, que es mucho más fácil de aprender, y que van a poder ir generando sus propias historias sin duda sin duda de hecho bueno el mundo del viaje por ejemplo se puede transformar no tú imagínate quieres visitar el París del siglo XIX bueno pues puedes tener ahí un París del siglo XIX con inteligencias artificiales que se hayan desarrollado en ese ámbito ¿no? es decir es eh, una una habrá una cantidad de posibilidades y una cantidad de nuevas eh, industrias que ahora mismo somos somos eh, empezamos a atisbar, sin duda Ah, otra cosa diferente es cuáles de ellas triunfarán, cuáles de ellas perecerán por el camino, porque es lo que tiene al final. Lo llevamos todo el rato hablando, ¿O sea, toda esa parte de investigación. Pero mira, te voy a decir una cosa sobre ese tema. ¿Qué habrá triunfando? Eh, desde los años 80, 70, cuando la informática empieza a existir, todo el mundo empieza a intuir, empieza a escribirse mucho pues, ciencia ficción sobre eh, tecnologías futuras, ¿no? De Isaac Asimov, por ejemplo, tiene de, incluso anterior, ¿no? Que tiene muchísimos textos. Eh, sobre, sobre robots ¿no? que interactúan con humanos y demás. Me eh, imagino que recuerdas cuando eh, este jugador de Helljet, eh, jugó contra Deep Blue, ¿cómo se llamaba? Kasparov. Kasparov, Kasparov. claro, a día de hoy ha pasado el tiempo y, y Deep Blue, en aquella, cuando Kasparov era el mejor jugador del mundo, ganó Deep Blue a Kasparov, ¿no? Y nos dimos cuenta del potencial que eso tenía. Creo que ha pasado como más, algo más de 20 años hoy Kasparov es peor jugador de lo que era hace 20 años, porque bueno, le da, edad pues, se retiró del mundo profesional, Deep Blue es bastante mejor jugador de lo que era hace 20 años. ¿no? Para darnos cuenta del potencial que tiene que la inteligencia artificial acumule ese conocimiento y, y no una persona, porque claro, al final se habla mucho de quién es el heredero de Kasparov. Bueno, pues a lo mejor es una Deep Blue. Sí, probablemente a día de hoy mundo, claro. Pues creo que es súper interesante Creo que hemos cubierto un poco más o menos todo lo que queríamos comentar en el día de hoy. Creo que al final 2023 nos no depara grandes cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Me ha parecido súper curioso, Francisco, todo lo que nos has comentado que, que hacéis desde Substrate. Es una empresa que, para muchas de las que han pasado por aquí, es más diferente, mucho más centrada, focalizada en esa parte de, de la investigación sobre la inteligencia artificial y que, lógicamente, pues tenéis uno unos retos bastante grandes, ¿no? Y yo creo que uno de los primeros retos es tener el talento suficiente como para escalar. No lo, no lo vamos a entrar porque nos daría para un podcast totalmente, pero creo que es, es uno de, la, de los grandes retos que tendréis por delante. Y, y creo que, si quieres, pues te emplazo a que tratemos dentro de un año ver en, en qué ha evolucionado, por ejemplo, todos estos campos que hemos comentado, ¿no? del GPT-4 y todas las inteligencias artificiales abiertas, el cómo ahora formen parte ¿no? más de nuestro día a día porque estén ya en casos de uso que sean, pues al final, que formen parte de ese día a día. Y, y si quieres, lo, lo, lo comentamos. Encantado, encantado de venir aquí y, y hablar de estos temas que bueno son muy interesantes. Pues nada, pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, a todos los que habéis llegado hasta este punto. Y nada, recordaros, como siempre, suscribiros a, en vuestra plataforma preferida de podcast, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o, o en YouTube, y, y nada, y emplazaros al, al siguiente episodio que, que estamos deseando de, de lanzar y contaros cosas nuevas que tenemos ya preparadas para este nuevo 2023. Así que sin más, muchísimas gracias, muchísimas gracias Francisco por, por estar con nosotros y un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar este episodio de Tech Holders. ¿Te gustaría que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders.planeconcepts.com.